Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Fifásticos al Desnudo Vamos a tener lo mejor de la Liga MX Jornada 3 La Young y Charito inician con el pie derecho y con todas las pilas la Premier League ¡Inicia la Champions League! De CONCACAF La CONCRE Champions, wey. qué asco ah, Bueno, eh, también en la Libertadores una gallinita se come al tigre Y todo esto y mucho más en Fifásticos al Desnudo ¡Comenzamos! La historia de Cenicienta, y los tigres nos dejan como novia de pueblo. Sí, nada más los desilusionaron a todos los mexicanos, así como los tiene acostumbrados el cruzazul a todos sus fans, ¿no? Sí, exactamente, ahora sí que la cruzazulearon, del verbo cruzazulear, que significa perder toda final que juegas, y se les va la Copa Libertadores. Bueno, pues ya no hay nada más que hablar, Es suerte para la próxima, Tuca, y pues toma melox para la indigestión estomacal que has de tener. O mastica melox. Y en la bellísima, bellísima jornada 3 de la Liga MX... Bueno, América, Cruz Azul y Pumas ganan. Sí, así es Nacho Mbriz. una semana más de chambita, ¿eh? Felicidades. <risa> eh, también las chivas, eh, pues a pesar del empate con Tigres, están en el fondo del descenso, están quemando y Morelia con 9 puntos se mantiene líder. Bueno, fue una liga de muchos goles, volteretas y bueno, ese es el fútbol que queremos en esta liga. ¡Venga! ¡Venga Liga MX! Inicia la Premier League y en Old Trafford, Chicharito debuta con una victoria 1-0 frente al Tottenham. Sí, debuta, pero solo hay un pequeño detalle. Inicia, pero en la banca, como ya está acostumbrado. Pero comentó Chicharito que le dieron una banca nueva. Está muy contento, es muy cómoda. Sí, así es. Incluso comentó que ni la del Santiago Bernabéu había estado tan cómoda. La espalda derechita, súper acomfortable. Y la verdad está súper contento. aunque bueno, dice que con el sudor en eh, los muslos, pues ahora sí que le sudó la pata. Y pues. Con el este, sudor de los muslos. Con el sudor de los muslos les sudó. Ah, por la piel. ¿no? La piel contra piel <risa> este, es fuego contra fuego, exactamente. Ok, bueno, en otras noticias, la Jun se convierte en el primer mexicano en anotar en un debut en la Premier League. Su partido quedó 2 a 2 en la casa del Everton. Nada mal para los, eh, los jugadores del Watford. Y esto fue premiado por The Sun, que le dice: This is all your fault, la Jun. Y lo coloca en el 11 ideal de la semana. Está bueno eso. Eh, en otras noticias también de la Premier League. Eh, el Arsenal empieza perdiendo y el Chelsea apenas se saca un empate eh, Malas noticias para Mourinho Así es, eh, también el Manchester City comienza goleando 3 por 0 y ganando Y todo esto es importante porque comienza la carrera por una de las ligas más difíciles de ganar de todo el orbe Sí, la liga, la primera liga es casi, casi como el básquet, ¿no? así fallas una y ya va listo <risa> Exactamente, también el <risa> waterpolo se hace saque de manos muy fuerte este, Puede ser autobol ¿Sabías? Está mal eso. La selección mexicana es como una papa caliente, aún no encontramos técnico. Sí, así es una auténtica papa al horno que no quiso comerse Marcelo Bielsa. Y simplemente a los directivos mexicanos que los traía babeando les dice que no y tira la propuesta directamente a la basura. Sí, de hecho, este Bielsa eh, estaba con el Marsella. Hubo un solo partido y después dejó el equipo. Así inexplicablemente, ya todo apuntaba que iba a ser el técnico de la selección. Hola, compadrito Bielsa, ¿cómo está? Sí, muy bien, gracias. Oye, te llegó el depósito. Este, ya tenemos el depósito, muchísimas gracias. Y todo. Sí, mira, eh, queremos hablar contigo porque eh, tengo una nena pequeña. ¿Es lo eh, que tiene que ver con el fútbol, amigo? Eh, pues nada, básicamente que prefiero ahorita ir a vivir a la finca, a mi finca, a mi casa. Le acabo de mandar 200 millones de dólares en Marsella. Eh, sí, yo sé, no está en mi poder, la nona. Tengo una señora de 87 no, años que... Me te acabo te de mandar 2 millones de, de dólares Yo te estoy diciendo, espérate, callate, escucha No Escucha primero en, Tenemos un partido contra Estados Unidos Yo sé que se el partido, tengo una lona de 97 años contra... ¿Eso qué? Me estás hinchando la pelota Me vale, me vale madre tu, tu abuela Chúpame un huevo ¿Qué? ¿Qué estás Chupame diciendo? Chúpame huevo ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes quién soy Chupame huevo yo? ¿Qué un huevo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Chúpame Sí, así, bueno, pues nos quedamos con dos candidatos eh, que son el Tuca Ferretti y también San Paoli, actual campeón de la Copa América con Chile. Eh, y solamente también ahí por atrás queda Ricardo La Volpe está esperando la oportunidad de los bigotes. <risa> y oye San Paoli, este, no puedes decirle vaya a un técnico que te hizo ganar la Copa América, ¿no? Pues más bien sería de él mala onda tomar a México después de que Chile lo tiene en las nubes. Pues, ¿sí? pues bueno, eh, ya se necesita un técnico, eh, esperemos que lo encontremos rápido. ¡Por favor! Inicia el camino rumbo al Mundial de Clubes y a la Gloria Regional. Eso es la Conca Champions. ¿Vas? Ah, la Conca Champions, ese torneo me da mucho asco. Este, mejor tu di la nota, ¿no? Voy a ponerme a jugar a Gario. Uh, bueno, eh, pues bien, eh, inicia el torneo eh, continental y, y pues el Isidro Metepán, este equipo lleno de seguidores, pierde contra el Herediano. Los mexicanos comienzan bien y bonito, el América, los Gallos y el Santos comienzan ganando y también el Galaxy de Gio gana 5 a 1 al Central FC con un golecito de Gio. Ah, y los Tigres están por debutar. ¿Ya acabaste? Ya. Ah, qué bueno. Ahora, démosle la vuelta al mundo del deporte. Giovanni los Santos debuta con gol en Coca y Liga. Sin duda la mejor de las formas para celebrar el inicio del fin de su carrera. Jiménez es águila, pero del Benfica. El Barça se impone 5-4 al Sevilla en la final de la Supercopa de Europa en un partida Si quieren ver los goles, están aquí abajo en la descripción. Moreno llega a la Liga de Holanda. Será el nuevo compañero de guardado en el PSB. Le cierra las puertas al Pío Herrera, que no podrá dirigir en México hasta el 2016. El New York City de la MLS es la nueva casa de retiro. <risa> ¡Notición! El Pony Ruiz es el nuevo director técnico de los Tecos de la Tercera División de México. ¡Wow! Y ahora vamos a lo... <risa> lo... <risa> y lo... Yeah. De la semana. En lo... <risa> la falta de agarra de tigres y la impotencia de no poder conseguir un campeonato que se le ha negado a México desde siempre. La Copa Libertadores de América. Ni hablar, ahora sí que la gallinita se comió al tigre. En lo... ¡Oh! Un equipo sacrifica ovejas en el banco de suplentes. Se trata de Persepolis. Es un equipo de la liga, la primera división de la liga iraní. Eh, estos cuates agarran a dos ovejas y las sacrifican ahí en el campo de, de suplentes antes de iniciar el partido. Y con la sangre de, la, de las ovejas sacrificadas mojan sus, sus tacos y entran a la cancha. ¡Qué asco! Y en el... Yeah. El Barça y el Sevilla dieron un partida en Georgia y quedaron 5-4 en la final de la Supercopa de Europa. El Sevilla se levantó de un 4-1 en contra para empatar 4-4 el juego y casi casi pasa de mendigo a príncipe en un solo partido. Lástima, pero la garra y el corazón en un partido se impusieron y el Barça fue campeón de la Supercopa Europea. Si quieren ver todos los goles, aquí abajo en la descripción. Y ahora presentamos... Al único, al inigolable, al amante de Lupita D'Alessio. En la opinión... Del señor, el honorable, 442. Tigres, qué falta de huevos. Igual que Cruz Azul y Chivas. Y Bielsa, no me olvidé de ti. Chinga a tu madre, cabrón. Pues bien, hemos llegado al final de Fifásticos al Lesnudo. Gracias por vernos, gracias por sus comentarios, por sus likes. Si les gustó, por favor, suscríbanse. Y si no te gustó, te reto a que te suscribas, cabrón. Así es, lo retamos a todos. Y recuerden los fiferos. Prefiriendo descansar en una finca, dirigir una selección... ¡Fifa sí, sí, la mira. vida!